Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, vamos a ver hoy un método que os va a dar hasta 1.500 al mes con una fuente de tráfico gratuita y abundante, público anglo. Se puede aplicar al público hispano, pero ya va a bajar muchísimo el ingreso, pero bastante, no sé si llegará a los 100 o 200 al mes. Con el ángulo sí que llegas a más, aunque también la puedes poner al público hispano. Es un poco black hat, un poquito black hat, así que atentos con lo que vamos a hacer hoy con este vídeo, esta estrategia que os va a dar estos dineritos cada mes. Te lo voy a explicar todo, no te preocupes. Es súper sencillo, increíblemente sencillo. No vas a creer lo fácil que es, pero es un pelín black hatero. Pero antes...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 con la gente que realmente te importa y guárdalo en tu lista de reproducción favorita para que lo tengas siempre a la mano. Y sin más dilación, vamos a ver este súper sencillo método, de verdad es tan fácil, es un poco blajatero, claro, pero es muy sencillo que te puede dar hasta 1.500 dólares al mes. Vas a necesitar para esta oferta una red de CPA, desde luego, para promocionar tu oferta y un correo limpio. Te sugiero que tengas un correo limpio para aplicar la oferta como dios manda vamos a ello lo primero vamos a centrarnos y aquí viene la parte black hat vamos a centrarnos en ofertas de trabajo vas a ir a una red de tráfico para ofertas de trabajo Para efectos de este ejemplo voy a buscar en Offer Vault y no te preocupes que abajo te voy a dejar todos los enlaces. Y vamos a buscar Job Search. Job Search o Jobs o como sea. Solo hay, solo hay uno, eh, Sonic Job Search. Vamos a quitar el search. A ver si encontramos ahí. Aquí tenemos bastantes, mira. Home Jobs, Home Jobs, Home Jobs, bla, bla, bla, bla, bla. Un montón de Home Jobs. Vamos a ver las networks, Guru Media, todas son de Guru Media, debe haber más redes, hay un montón, fíjate que hay muchísimos, me voy a ir al número 2. Pero ya sabemos que en Guru Media hay un montón, Enviews, Pointleaf, Cold Traffic, Max Bounty, Traffic Ventures, bla bla bla bla bla bla. Para efectos del ejercicio voy a trabajar con Max Bounty, ya sea LinkedIn Jobs o DoorDash Driver Acquisition, cualquiera de las dos pagan súper bien. Como ves, estas pagan bastante, bastante bien, porque son ofertas de trabajo que siempre se pagan bien. Smart Ads, Finamedia, City Ads, más de Max Bounty, Max Bounty, City, Envius, Revenue, eh, más redes. Me voy a ir a Max Bounty. Esto es Max Bounty. Te das de alta en esta red. Esta red no es para novatos. Te van a pedir pruebas de pago si aún no estás. Te van a hacer entrevista. Así que, si puedes... Entra a otro tipo de redes. Ya has visto que hay más. Está en Bios, está City Ads, está Revenue Ads, está Point Click Track, hay más Pina Media. Y si le doy clic, vas a encontrar más ofertas de trabajo. Market Call, Ensign Digital, AdShot, In Media, en fin, hay más. Hay más, así que no te cierres a que sea solamente Max Bounty. Yo como ya estoy en Max Bounty, pues me es fácil ir para allá. Esto es Max Bounty, es mi cuenta de Max Bounty y voy a buscar una campaña. Y vamos a poner aquí Job, sin más. El target, Mira, esta es buena, también Targeted Career, Pero vamos a ver una, aquí está el de DoorDash, el que teníamos allí. Ser Jobs Online, este también está muy bien. Este va, paga por leads, mira, 1.20 por lead. No pasa nada, a mí no me importa. American Career, LinkedIn Jobs, este paga 44 por lead. Y el EPF es muy bueno. Entonces, esta está bastante bien. Deja hacer de contextual, mobile, native y display. Nosotros no vamos a hacer ninguna de estas. Vamos a buscar que nos deje hacer, que nos deje hacer email, porque nos vamos a centrar en el email. Que deje todo, pero también email. A ver si encontramos algo. Y con solo email tenemos únicamente estas tres. No pasa nada. Mira, tenemos 350 por litro, 340 por litro. O 15 por lead y todo el EPC está arriba de 35, lo cual está muy bien, está genial. Vale, pues vamos a centrarnos en cualquiera de ellas. Míralas, está muy bien. O si quieres, puedes hacer las tres, eso ya igual. Ya tenemos esta, simplemente tenemos que coger la URL. La primera, por ejemplo, no vamos a hacer exquisitos. Esta, le damos clic y aquí nos dice que construyamos el enlace. Clic y le voy a decir que va a ser email. Y vamos a decirle que sea un rolling, es decir, un enlace directo. Lo vamos a copiar. Y lo vamos a poner en un blog de notas. Lo pegamos ahí y esta va a ser nuestra oferta de trabajo a promover. Ya la tenemos. Nos vamos a hacer un Gmail específico para esta oferta. Hacer un Gmail solo para esta oferta. Yo ya me lo hice, tú te lo haces. Yo ya la tengo preparada, ahora te diré cómo funciona. Y nos vamos a ir a la fuente de tráfico. Y aquí es donde te vas a reír y vas a decir qué maquiavélica que es la romerito. Porque esto es Black Hat en estado puro. Black Hat en estado puro, señores. Vamos ahí. La fuente de tráfico va a ser Craig List o el tablón de anuncios que esté en... En tu ciudad, que se parezca lo más posible a Craiglist. Craiglist está en un montón de países, inclusive en México. Por lo tanto, así que puedes aplicarlo para público hispano, pero no resulta como con el público anglo, que está súper fuerte. Atento, porque no es lo que te imaginas. Vamos a Craigslist. Voy a poner yo aquí Craiglist. Y en Craiglist me va a aparecer un montón. ¿Ves Craiglist? Cities. Mira, está España. Voy a abrirlo. Y ahora te mostraré España. Eh, Seattle, Estados Unidos, New York, Los Ángeles, Craigslist, eh, Apps, bla, bla, bla, bla. Voy a poner yo, para, para ejemplo, España. Luego me voy a ir a Seattle. Y luego voy a abrir otra. Esto es para España. Y me pone Alicante, Baleares, Barcelona, bla, bla, bla. bla. Y esto es Seattle. Como ves, hay muchísimo más opciones aquí que acá. Vamos a suponer que vamos a elegir Madrid y pongo Madrid porque es una ciudad grande. Y esto es Madrid, ¿ves? Y luego aquí dice trabajo, atento porque no es esto. Atento. Y aquí atento. Nos vamos a ir hasta el final. Y en el final, ¿ves que dice curros, currículums? Nosotros que somos blajateros vamos a dar clic en currículums. Clic en currículums. Atento. Esta gente está buscando trabajo. Esa gente busca trabajo. ¿Ves por dónde voy? ¿Ya me has leído el pensamiento? Nosotros tenemos una oferta de trabajo. No es una oferta de trabajo propiamente dicha. Pero aquí ellos pueden conseguir trabajo. Público anglo, porque no sé si esta oferta que he elegido aleatoriamente está para el público en español. Si tú quieres hacer para público hispano, tienes que buscar ofertas para público hispano. En LinkedIn tendrás para todos los idiomas, para todos los países. Bueno, vamos a la fuente de tráfico. Ya tengo esto. Si yo le doy clic a cualquiera de estos resultados, mira lo que me dice. Pocos resultados locales, hay una lista de cercanas. Esto está bien. Aquí es Barcelona y granada bueno da igual le voy a dar eh, esta english student seeking click y me va a poner los datos del estudiante english bla bla bla english estudian por bla bla bla si yo le doy clic a responder me van a aparecer los datos personales de esta persona qué voy a hacer pues muy sencillo en una hoja excel o en un blog de notas, como tú te sientas cómodo, vas a poner tres columnas. Nombre, si lo tiene. Teléfono, que lo pondrán. Y email, que lo pondrán. Y lo que tú vas a hacer es una lista con estos datos. Y les vas a enviar por correo a ellos, desde el correo Gmail que has preparado, les vas a enviar el correo diciéndoles que tú tienes una oferta de trabajo, que si pueden empezar a trabajar, que cuál es su disponibilidad, que te envíen el currículum, lo que tú quieras. Vas a ponerles lo que tú quieras y te van a responder. Te van a responder porque están buscando trabajo. Y cuando te respondan, tú vas a tener preparado el autorrespondedor con esta bonita oferta. Y ellos van a ir porque están buscando trabajo y tú vas a convertir y vas a ganar dinero. Sencillo. ¿Qué te parece? ¿Qué vas a hacer? Pues a trabajar Pues vas a tener que estar capturando manualmente esto Si yo le doy clic a responder voy Y vas a ver lo que va a pasar Te va a poner que rellenes el captcha Porque son datos muy sensibles Vamos a quitar los camioncitos de aquí Un camión, un camión, un camión Y yo, está bien ahí Más camioncitos Cuando me pide más Y yo creo que lo he hecho mal Pero eso es porque voy muy rápido Esto no sé si es un metro o un camión Vale Show email. Me va a mostrar su email. Clic. Y este email es válido y único. Él lo va a recibir en su email. Yo lo copio y lo voy a pegar en mi blog de notas. Y le voy a enviar el correo. Se acabó. Eso es todo. ¿Por qué digo que es mejor en otros países? Pues porque aquí, si yo le doy a resumes, clic en resumís, y me van a poner todos estos. ¿Ves? Ahí 334, 334, tú vas a buscar los más nuevos, no te vas a ir a los más viejos, te vas a los más nuevos. Algunos tienen hasta foto, mira. Talent multi looking por Mechanic, bla, bla, bla, bla. A ti te va a dar igual, es lo mismo. Este por ejemplo, clic, busco por bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, no te interesa. Es blajad porque dice que no contactes para ofertas o servicios no solicitados, pero a ti te va a dar igual, porque para eso somos blajateros. Entonces le vamos a enviar nuestra oferta sí o sí. Le vamos a dar a responder. Nos va a habilitar el captcha. Otra vez camiones. O esto que no sé qué sea. Camión, camión, camión, camión. Camión, camión. Siguiente. Creo que se me pasó uno. Camión. Camión. Camión. Camión. Esto no tengo idea de lo que sea. Verificamos. Pues me ha dejado. Y también voy a tener su email. Tatán. Lo malo es que tenéis que ir uno por uno. Pero oye. Ahí están los leads. Solo decir cogerlos y enviarles las ofertas. ¡Funciona! Claro que funciona. Te voy a mostrar mi correo, donde yo lo tengo ahora mismo. Es este. Mira. Eh, aquí. Resume. Work for home. Resume. Work for home. Hello. Work for home. Eh, congratulations. You can start work for this afternoon. Amistad eh, Tertiaz Mohamed. Work for home. Hay más. Luego hay otros más que he estado haciendo, pero hay más. Mira. Resumí, resumí, hay varios. ¿Qué hago yo? Primero les escribo yo a ellos, por ejemplo a este que está en español, felicitaciones, puedes empezar a trabajar esta tarde y lo que vamos a hacer es ir al ASPA, al clic al ASPA, ver todos los ajustes y en todos los ajustes te vas hasta abajo a donde dice respuesta automática. Y en la respuesta automática, ¿ves? Yo lo tengo desde el 11 de diciembre del 2000, no sé cuántos. Y vamos a tener respuesta automática activada. ¡Felicitaciones! Puedes empezar a trabajar esta tarde y le vas a poner, ¡hola! ¿Puedes empezar a trabajar esta tarde? Espero que sí, porque tengo, porque tengo tu email preaprobado. Vas a recibir tu email, bla, bla, bla, bla, bla. Hazle clic aquí para aplicar al trabajo y empezar a trabajar desde hoy. ¡Gracias! Y esto, amigo mío, es un enlace de afiliados. ¿Qué te parece? <risa> Funciona. Funciona porque tristemente la gente está buscando trabajo y nosotros les estamos ofreciendo una oferta de trabajo que tienen que completar y por la cual a nosotros nos van a dar un dinero. Oye, salimos ganando todos. ¿vale? Y eso es lo que vas a hacer. Como ves, es una estrategia mega fácil, súper sencilla. Tiene su parte de trabajo manual, que es esta, pero funciona, funciona súper bien porque yo lo he probado y me funciona fantásticamente bien. Bueno, vamos a recapitular. Es Black Hat, eso sí. Vamos a tener una oferta en una red CPA de trabajo. Vamos a buscar los resúmenes de la gente en listas tipo Crylist. También funciona con mil anuncios o con segunda mano o sitios de anuncios clasificados donde la gente busque trabajo y ponga sus currículums o sus datos para conseguir el trabajo y les vamos a enviar un correo a esa lista de correos que construyamos diciéndoles que tenemos una oportunidad de trabajo, que si sí pueden empezar a trabajar y eso es todo. No tenemos que responderles porque ellos nos van a responder si sí o si no y nosotros automáticamente les vamos a enviar el correo con la firma que acabas de ver en la cual les decimos que le den clic a ese enlace para que vean la oferta que tenemos preparada. Y eso es todo, se acabó. <risa> bueno, espero que te haya gustado este video. No te preocupes que abajo te voy a poner los enlaces, los poquitos enlaces que hemos usado para esta oferta, te los voy a poner aquí abajo. Dale clic ahora mismo al botón de me gusta, si no lo has hecho. Suscríbete si aún no te suscribes y comparte este video. Bueno, Marketer, lo dejamos hasta aquí. Espero que te haya gustado la estrategia, muy sencillita, ligeramente blajatera. Te agradezco mucho el tiempo que has tomado para verme y... Te recuerdo una vez más que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!